mm <laughs> be Ha sido un, una hipótesis principal, básica, de, de muchos estudios, y muchas teorías sobre la, el origen de la lengua, del, del habla este, humano. Obviamente no, este, no no comprobada. Uh -huh. Y este, tiene cierto sentido, pero sí tiene muchos problemas. Este, un problema, por ejemplo, es si hay una diferencia tan tajante entre, por ejemplo, un sistema comunicativo como lo que tenían los niños de Nicaragua cuando llegaron a Managua, un sistema de gestos, como se llama, ¿no? Home sign, a veces dicen. Uh -huh. Quiere decir que es una, un sistema de señas, pero de una comunidad muy limitada, de la casa. Ok. Por eso dicen home sign. Si hay una diferencia formal muy grande, que esto es gesto y esto es lengua, entonces, ¿cómo se hace la conexión? cuál es el mecanismo que produce ese brinco ¿no? de, de gesto a, a, a signo. Y, y, o se acepta, y es, es una distinción muy aceptada, general en la lingüística entre gesto y signo. O, o hay, hay que aceptar, y aceptar esa distinción y entonces dar una, una explicación de cómo se hace el brinco o es una hipótesis que se tiene que tirar a la es decir, que pues no es así, que realmente no es un brinco cualitativo, es más bien un tipo de continuo, un climb, es una escala, okay. y debe haber puntos de importancia en esa escala, pero en base a es una escala, es algo gradual, o es algo que no, no representa algo cualitativo, así con tanta pertinencia. De, de inventar, inventar procedimientos, porque en, en el trabajo sobre lenguas de signos emergentes, y este fue un caso, obviamente, una de una lengua de signos emergente, uh -huh. porque ya lo que había emergido en escasos dos décadas era algo que sí teníamos que etiquetar como lengua. Claro. Este, si tenía todas las estructuras y toda la complejidad, pues quién sabe, pero no importaba porque como para ellos sí funcionaba perfectamente el claro. sistema de comunicación. Y además, era obvio desde los primeros videos que hice, que ellos tenían una facilidad y una flexibilidad comunicativa mucho mayor de la que tenían pues, los no solos. Bueno, nada más la hermana que creció con ellas, que era igual, social, nativa de y nativa de domingo Podía comunicar entre ellos era el puente. Pero ellos entre sí este, tenían una capacidad mucho mayor de lo que tenían los, los demás, que tenían los mismos gestos, etcétera, pero pues, no entendían para nada lo que estaban haciendo estos chavos. Pero este, para conseguir el, el dinero tuve que proponer un proyecto, pero no me querían dar mucho. De muchos recursos porque no tenía, como digo, no tenía las calificaciones y no podía necesariamente convencer a un panel de lingüistas de señas que sí era el tipo de fenómeno que era importante en este caso. Bueno, y eso siguió, siguió mucho. Ya exprimí todo el jugo de, los, de las dos becas que me dieron este, para trabajar eso, con varios estudiantes y todo. Y este pero era un grupo muy limitado son básicamente son cuatro nativos okay. que crecieron con con, la, con esta lengua y que estaban obviamente armando la en, el, en el proceso porque una cosa que también que tampoco es este esperé pero era por, o sea, bien, por no pensarlo bien era la diferencia muy muy fuerte entre la primera su la niña pues, la hermana mayor y su hermano menor que nació cuando su hermana mayor tenía 13 años. Ya Entonces, había desarrollado. Es más, es más o menos como una, una generación. Claro. Entonces, ella creció en una familia sin nadie, sin ningún solo. Y seis años pasó sin tener un compañero. Luego, un hermano nació solo, que creció viendo a su hermana, pero nada más. Luego, la tercera, que sí hablaba, pero ya hablaba después, pero después ya el último, 13 años después, entró a una comunidad donde él sí tenía una comunidad de sordos que nada más utilizaban el cine. Entonces, sí, él tenía una facilidad mucho mayor, en muchos sentidos, en términos de léxico, en términos de syntax, Y era muy obvio en los experimentos que hicimos. Tuve que inventar cosas, tenía que, que inventar trabajo para ellos, porque la única forma era decirles, pues tienen que ver tiene que ver trabajar conmigo pues, eh, en algún momento vi que este, era importante tratar de uh, como extraer más complejidad eh, Entonces, de, en vez de identificar una foto así, como contar una historia o una mini historia, entonces empecé a inventar técnicas para hacerlo. Entonces, la, la mejor forma es, les voy a dar este, un un objetivo, ¿no? se pone que claro, este, les voy a decir ok, hay que describir esta caricatura, ¿no? una animación de aquí. ¿no? y luego uno le dice les dice a los demás, y los otros tienen que identificar de, de fotos, cuál es este, la, la que corresponde, la que le da correcto entonces este, si si lo pueden hacer, les das otro peso al que contó la historia y si una persona es la primera en el bien la primera foto, hace tu peso. Y este, pero si fallan, quites su peso. Y trabajamos así como tres, cuatro semanas. Y el problema es que Memo, que es el más chico, siempre ganó todos los pesos. <risa> <Se> le paga, <risa> ya. Salgo, le dio un montoncito de pesos. Entonces, si los demás se. Eh. No, estaban cabronados y no entonces tuvimos que buscar de fondos este tenía también uh, el este, proyecto de trabajar mucho con este niño para ver precisamente su proceso de desarrollo eso fue complicado también porque este, los papás uh, este, no confiaban mucho en la línea, en el niño ciudadano. Y este, tenían muchísimo miedo de que el niño no iba a hablar, porque no yeah. hablaban, no, hablaba, no hablaba. Bueno, pues Dijeron, no, pues no hay que enseñarles a los niños. No, tiene es, ¿sí? no, que ir a ver, ¿no? en el hecho sí. En algún momento cuando como 18 meses ¿sí? no me jode, es algo que estoy trabajando en los primeros días de sí. ¿no? Este, decidieron quitarle a la mamá y mandar al niño al pueblo cercano a San Cristóbal, con una tía que había, que, que, que había tenido una niña y que sabía más o menos de niños, entonces no, pues, confiamos mucho más en esta que en la otra. Entonces, este con la, con la tía era un desastre. Wow. Un desastre, es muy feo, pero sí duró como cuatro o cinco meses ahí y es cuando empezó a hablar. Entonces, sí, que sí sabía eso, sí, nada más que no, no quería hablar. Entonces sí, se complicó un poco el asunto porque él tampoco es como este señante puro, ya. Yeah. aunque sí es nativo, pero es de, ya tiene como otra, otro, otro repertorio y muchos recursos distintos. Ok. Entonces sí, ha sido muy complejo. Y este es este un, este un caso, tal vez el caso característico, bueno, el caso más normal de una lengua de emergencia. Es un niño solo, sordo, en una familia ya yeah. donde los papás ¿sí? o no tienen los recursos o no tienen acceso a una escuela de, para, para solo. Y eso pasa es muy miles complicado. de veces cada, cada día en este mundo. Pero esto, esas lenguas son efímeras. O duran y este, duran precisamente la vida de la persona. Sola. O este, en la mayoría de los casos, ahorita en en el mundo moderno. Este, y puede ser una familia también, donde hay varios solos y por alguna razón sus papás no son solos y ellos sí pueden desarrollar una lengua, pero tarde o temprano casi todos los soldos del mundo, primer mundo, los este, van a una escuela para solos donde se reemplaza lo que tienen ellos, lo que están tratando de hacer, crear, con una lengua ya, ya establecida. el caso de Yucatán es muy diferente, porque ahorita, como hay una historia de solos y sordera y la gente se mueve mucho, ahí hay viene. mucha comunicación entre pueblos, pues ya sabía, ¿no? Pues aquí hay una niña que no sabe, no habla, pues puede ir con la tía ahí, este, en el otro pueblo, donde este, si hay otros solos, va a aprender. Y posiblemente eso sí ha pasado también en Chiapas, pero yo, yo sé de, un, un, uh, de dos hermanas Chamula, eh, que creo que ya murieron las dos, pero que eh, todo el mundo sabía que eran sordas y que este, habían tenido una vida ahí en el pueblo, todo el mundo conocía, pero no había otros solos. Okay. Y en cine cantar que yo sé no hay otros, debe haber, pero en general es una vergüenza ir, tener un solo y pues, muchas uh -huh. veces los niños casi no salen de la casa. Uh -huh. En este caso sí tenían que salir porque son muchos, porque este papá era una persona importante y... Y este porque por varias circunstancias tenían que cambiar de, de, los corrientes, pero no, no, no tenía que nada que ver con, con las urderas. Y ahorita, este, por ejemplo, el, el hermano mayor ha hecho un cargo oficial ahí en, en, la, en la jerarquía de cargos civiles ahí en Sierra Cantana y es gente conocida. Y ya hay varias personas que como tratan de comunicar con ellos y están con ellos tratando de hablar. Un poco con ellos. Sí, pero cuando yo empecé, les daba muchísima vergüenza. No quieren ver, no quieren que nadie eh, los vea. un sí, poco. Uh -huh. Si sí, sí, tuvimos sí. que como escondernos. Yo siento que no hay una receta, una sola receta. O pues sea, en el caso de esta familia, por ejemplo, sin mi presencia, este, por como caso por casualidad, pues es algo que hubiera desaparecido sin, sin, sin nada, este, como que, Es lo que iba a decir antes, que cuando empecé a platicar de estos, de estos resultados de este proyecto, este, sobre todo en muchos lados de México y en Estados Unidos, muchísima gente, este, me acercaba después, y decía, No, pues sabes que en mi pueblo, si me acuerdo de un ataque que vi en Fila de África una vez, y unos activistas este, chicanos llegaron ahí. Y este dos o tres de pueblos de eh, Michoacán, de Puebla, de, de muchos lados. Y casi todos me dijeron, no, sí, si yo yo tengo un tío que es sordo. Y este y nunca ha hablado con nadie. Pero básicamente son en comunidades de indígenas. Porque en San Cristóbal, por ejemplo, si sí hay muchos sordos. Bueno, muchos no, pero si sí hay sordos. Y hay familias este, conocidas y, y saben la lengua si, si de mi, mexicana, ¿no? Tiene que ser en estos, estas comunidades aisladas donde básicamente nadie se preocupa de en en, eh, Entonces, de las lenguas de los otros, mucho menos. Entonces, uno de los pasos primeros que tomamos, así este como grupo, cuando empecé a trabajar soy eso y hablar de eso y también Olivier lo ha hecho, es hablar con los, los investigadores que trabajan lenguas en peligro de extinción en general. Porque es casi seguro que si hay una lengua en peligro de extinción y no ha llegado a sus últimos dos docenas de hablantes, cinco hablantes, hoy o sea, cien hablantes, es casi seguro que este, en México, todo, sobre todo en las comunidades indígenas de México, debe haber solos. Uh -huh. Y estos solos y sos, sus recursos comunitarios son también eh, este, muy valiosos. Pues yo empecé a dar prácticas a los lingüistas, a los lingüistas sobre todo a los lingüistas y que están trabajando en la programa de lingüística indoamericana, para decir, si vas a tu pueblo a trabajar tu lengua, búscalo solo. Lo tienes que hacer como responsabilidad. Claro. Y debes de tomar fotos, este, a ver, tomar videos, este, saber lo que puedes saber de, la, de esas comunidades. Para mí la mejor manera es con los mismos. Este, darles los recursos y la formación de poder hacer ellos mismos. Y normalmente creo que eso lo que implica es que un lingüista de lengua de señas, y de preferencia una, un lingüista solo, sola, este, se dedica también a este tipo de trabajo. Y hay varias razones. Una razón muy importante para mí, este, que los lingüistas que sí son, por lo menos, bilingües o, o plurilingües en una lengua de señas tienen una capacidad muy superior a la mía para hacer el análisis. Me ha tomado muchos años este, de reconocer los elementos más como, primitivos de esta lengua. Eh, este, por ejemplo, tuve un estudiante pues, que está siguiendo con el trabajo en él, si sí está muy consciente de los procesos que se dan en una lengua de señas para que son comunicativas. No solo el uso de las manos, por, por ejemplo. Es el proceso que, que me, me hablaste antes, de, por ejemplo, este, algo que he oh, trabajado un poco en mi propio trabajo, que es ese brinco que se da en un gesto en la comunidad de hablantes, una señal. Sí. Y los hablantes nativos de lenguas de señas están mucho más conscientes de las posibilidades. Tal vez no han aprendido este, la misma lengua, obviamente no, pero, a veces ni en sus estudios sobre su propia idioma este han reconocido esas estructuras pero intuitivamente sí tienen una percepción posible posible sí lo ven mucho más rápido. Uh -huh. este, y luego este, con el, la ayuda de los, de los miembros de la comunidad porque ellos este, están mucho más conscientes que cualquier investigador extranjero o este, por amigo. ¿no? Este, están mucho más conscientes de los procesos socioculturales que incluyen en la comunicación. Porque, claro. como dices, en estas lenguas de la gente, no hay una comunidad de puros uh -huh. Nunca. Siempre hay otra gente. Que es el caso en este medio, en este mundo chiquito, de este donde hay los tres ojos, nada más, con los rintos. Luego ¿sí? la hermana, que es nativa de la y creció con ellos luego luego una, una, este, una sobrina que es la hija de una de las hermanas mayores sí. la hija, que, que no era sola que este, tiene una niña y desde ella porque por la edad creció junto con sus con sus tíos entonces también este, no es sola pero sí es un hablante fluido perfecto uno de la y luego, este niño este que ha trabajaba, que es el niño de la sol, que es el niño de la Entonces, en la terminología de, de lingüística se sería una, una coda. Es decir, child of Death adult. Entonces, si sí, creció con los adultos, es solos, conoce perfectamente el sistema, pero creció en un mundo con un. Bilingüe, cabe. Bilingüe y bimodal. bimodal. Y, y, y además, tiene su historia personal. O sea, está muy consciente de que critica mucho a su mamá. era obvio cuando estaba creciendo, cuando lo mandaron con la tía, era como una crítica implícita de, de la mamá. Pero por eso, para mí, el modelo ideal es un modelo un poco como el caso de Chatino. La lengua de cine es de, de Chatinolandia, que básicamente es un pueblo, o un par de pueblos que hablan Chatino, este, en la costa de Oaxaca. Um, ese proyecto... Se ha hecho por dos investigadoras gringas, una que es sorda y está de, de lengua de señas y muy destacada, que se llama Lina Ho, que trabaja en, en Santa Barbara, en Santa Barbara. Pero eso fue una combinación, combinación perfecta: este, una persona que podía trabajar la lengua hablada y los gestos. Y luego la otra persona, Lynn, que es súper experta en lengua de señas y además tiene un, un sentido muy desarrollado de, las, de, las, de los recursos comunicativos. Bueno, te doy un ejemplo. Es un ejemplo que es interesante. Es, es, este, es como interesante. ¿Cómo si, si, si este, tendrías que inventar una cinta para un concepto normal? Ti, este, ¿Cómo lo hacías? Por ejemplo, para decir, vamos a es decir que pollo, ¿cómo dirías? Cómo, si tendrías que inventar un asigno para pollo. Pollo. Pollo, pollo. Pollo. Eh. Bueno, un pollo. No importa. Pues lo, lo primero que pensé fue esto, pero esto realmente es como gallina. Sí, sí pero obviamente no viene de la nada, ¿verdad? O sea, viene uh -huh. de este, nuestra, un, nuestro conocimiento de varias canciones estúpidas ¿no? De, de, de pollo <ríe> sí. y, y bailes que hacemos, y muchos de mis estudiantes dicen algo okay. bueno este, en cine a cantar, ¿cómo lo hacen? pues este, lo, hacen así, ¿sí? lo hacen así ok ¿Sí? obviamente si sí, entiendes ¿no? ¿por qué? Claro. y, y este, cuando presenté en el primer congreso este, ahí que me hizo bien, ¿sí? presenté ese ejemplo a la, al público de cine -cantar. En el, en el, en el, en el, y básicamente nadie, sí, como decía, decía, risa, pero no le escuchó. Pero este los de ¿no? Así, así, es, cultural, es así. Nosotros también hacemos algo así de vez en cuando. ¿no? Porque quiere decir que, que tiene un, una lógica, pero es una lógica ubicada en la cultura y las prácticas de la gente y como el estilo de vida, etc. ¿sí? Yo te apuesto que hay muchos defeños, este, chilangos, que nunca han matado a ni, uh -huh. ni, ni visto. Pero bueno, ellos sí. Pero este, la diferencia es que la mamá, este, Víctor, el niño este, sí dice, dice eso, pero lo hace de una forma chiquita y muy rápida. Y este, yeah. a veces no hace nada. Es rápido. La mamá, ¿cómo dice Paul? No, ella dice, uh -huh. y a veces los niños dicen, los hermanos dicen esto y esto. Y quiere decir, es una cosa más o menos de esta forma ¿no? que se puede manejar de esta forma. Y luego, el detalle que es pollo. Yeah. La hermana, que obviamente inventó esto, dice todo el día para pollo, esto. Y quiere decir, la cosa que yo manejo, si es, típicamente, es un pollo. Entonces, ¿no? es que es un pollo. Bueno, los hermanos dicen, bueno. Qué tonta, ¿no? Pues, ¿por qué no me dices que es pollo? Eso puede ser <risa> mentira cosa, ¿no? Claro. Este, entonces, Víctor ya tiene nada más esto, que es mucho más significado, pero la otra no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay no solo diferencias, sino más bien una, como una, una política lingüística entre esta familia, entre la persona que habla bien y la persona que no habla bien. Claro. La persona que es inteligente y la persona que es tonta. Y es precisamente lo que quiere decir, la palabra en inglés, uh, dumb, uh -huh. que de, seguramente, lo conoces con el tonto, uh -huh. pero literalmente dice mudo. Entonces, dice, hasta mudo, es mudo, en Entonces, ahí hacen una familia, de nada más este, una comunidad de 7, 8, o 9, hablantes, máximo, porque la mamá ya me dio no, y no señalaba que no tenía sí, mucho. El papá intenta asignar, pero no la sigue, yo sí lo que intento asignar, pero de dos maneras, es un, un mundo pequeño, pequeño, pero hay toda una, una política social, sí. de la lengua, sí. es como una, una teoría sociolingüística. ¿Qué, ¿Qué podría decirse que tiene de particular eh, o que caracteriza justo a la lengua social como, como lengua de señas, eh, digamos? Pues para mí era obvio, para mí era obvio. O sea, eso, eso que estaba pasando en Nicaragua, que tenía que, que produjo un gran efecto en la lingüística, porque ellos estaban viendo, ellas, casi todas son, son mujeres que trabajan, okay. ellos estaban diciendo, pues aquí estamos viendo la creación de una cosa que nunca se ha podido hacer antes. O sea, sí se habla un poco de la creación de una lengua hablada, criolla, por ejemplo, pero no viene de la nada, viene ya de lenguas dos o más ya establecidas, que se combinan. Eso es algo diferente, porque entonces era muy importante para ellos hacer una distinción entre lo que tenían los chavos que llegaron primero a Managua, uh -huh. y lo que producieron, produjeron este, los niños de, esa, de esos chavos, cuando nacieron ahí, nacieron solos y empezaron a utilizar la segunda, bueno, digamos vamos a decir generación, idea, pero no es la palabra que usan. Uh -huh. Entonces era muy importante decir, bueno, de esto que no es una lengua, ya llegan a tener algo que sí es una lengua. Okay. Entonces la diferencia tiene que ser en la, esa complejidad universal, compartida con otras lenguas, y que se empieza a, ver, a verse en la, la complejidad de sus construcciones y todo, pensando, más que nada de la sintaxis. Yo quisiera ya como para de pronto ir cerrando, eh, pues que nos cuentes un poco sobre en qué estás en este momento, si estás haciendo alguna investigación relacionada con, con lenguas de señas, eh, de pronto el proceso en Sinan si, si si cerró en algún punto, tú todavía sigues en contacto con... Con la no, no, no, no no, no, no se va a cerrar nunca porque tengo tan, una cosa tanto individual. material que sí voy a tener que seguir trabajando. Este, en algún momento un colega mío, después de una plática que vi, me este, bueno, ¿pero quién va a hacer este trabajo? Y si empecé a, trabajar, a pensarlo. Y, eh, es difícil, este, te he tratado de reclutar a mucha gente para trabajarlo, pero estando en San Diego, en realidad requiere una persona habla español, que está dispuesto a aprender el social, que no es tan fácil, uh -huh. este, y que sabe, que sabe algo de cines. este Entonces, el caso de Austin German, que, que es este estudiante, ex estudiante, que está trabajando ahorita en Texas, es, el, es un candidato ideal, pero él sí tiene que hacer un proyecto de, de, de tesis para su doctorado. Ahorita lo que estoy trabajando, este, regresado a, a, los, a los, los primeros trabajos, los primeros videos que hice en los dos, más o menos tres años, de, tres primeros años, porque quiero ver con mucho cuidado cómo este, este niño ha empezado a adaptar ciertas señas de la lengua ahorita, que, este, que más o menos demostrado, que he argumentado, que son resultados de una transferencia de gesto, a seña y de seña a funciones distintas. O sea, lo que, lo que llamamos la gramaticalización de una seña. Ya. Yeah. Y en este caso la seña es esta seña que obviamente reconoces este, como este, muy mexicano, muy Latino, Latino, latinoamericano como ven, uh -huh. ¿no? Que sí quiere decir ven, pero también quiere decir oye. Pero también es oye en el sentido del de, de español cuando que no es decir que quiero que me oigas, porque ya sé que me estás oyendo, Es Más bien, hay otra cosa que quiero decir. Ok. Así me entiendes, que es otra función, mucho más reducción. Es parte ya de un enunciado. Mm. Ya gramatical. Bueno, este, quería demostrar cómo en el desarrollo de este niño, entonces, él también tiene que como reproducir la misma, la misma evolución gramatical de esta no pues Estoy regresando a, a mucho material que he trabajado, que he trabajado antes y que Austin también ha trabajado, pero concentrándome en las interacciones del niño con los más sordos. Muchas veces que no tiene nada que ver con lo que estaba viendo originalmente con experimentos o conversaciones entre los adultos. Más bien las interacciones entre el niño y los otros que utilizamos para controlar la interacción, que es, un, es uno de los ejemplos este, característicos ¿no? de uh, un elemento lingüístico que no sirve directamente una función referencial, sí. es decir, de, como de, de decir cosas, de hacer muchas, sino más bien una función interactiva que es controlar la interacción para poder hablar, para poder dar información. Y quiero demostrar un poco cómo salir y qué, qué rápido sale, y tan rápido sale y con qué otras capacidades. Entonces pues estoy viendo ahorita, concentrándome en la época entre como 12 meses hasta 18 meses, que es el momento cuando los niños que hablan normalmente empiezan a, empiezan a hablar bien, empiezan a tener, bueno, pueden tener palabras aisladas en, la, en el habla hasta palabras combinadas a los 18 meses. 12 meses tienen palabras, 18 meses tienen palabras en combinación. Eh, y luego dos años cuando están usando como enunciados completos. Estoy viendo la misma este, época en la vida de este niño uh -huh. para ver cómo cómo eso sale en su, en su hablado que es muy tardío, este, y en su señalamiento en Z sobre todo concentrando este tipo de señal que es para controlar la elección. Es lo que estoy haciendo hoy. Bueno, si todo va bien, ya en como dos meses voy a tener un borrador de un capítulo que estoy diciendo sobre eso. Estoy comparando también este, el desarrollo de este niño con mis propios cuates, que este, en, la, en, en edades paralelas, porque cuando empecé con el trabajo en cine cantando, este, también... O sea, empezamos en 2008. En 2010 no, este, no, nacieron, no, nacieron mis cuates, que ya tienen 11 años. Este es un niño, un niño, que son multilingües, en inglés en, en inglés, en español y también en italiano. Y también es multimodal, que estaba filmando, aprovechando el hecho de que tenía los equipos. ¿no? Pues, tenía equipos para la filmación en cine entonces pues, se usar los pues, mismos equipos. Porque, pobre, se Muchísimas, <risas> muchísimas Pero es, es muy interesante hacer, Porque ahí La diferencia de cultura es Muy, muy útil Claro, bueno eh, Ya, por último, ahora sí Para cerrar, ¿por qué eh, Hacer estudios Sobre lenguas emergentes Y lenguas de señas emergentes? Pues básicamente La, la única forma de estudiar de, de creación lingüística, que es una pregunta súper antigua, tan antigua de que en algún momento se, se este, descartó como una pregunta imposible y no interesante. Pero sí sabemos que sí es uh -huh. y es la única forma, porque no hay otros ejemplos y no va a haberlo pues, claro. de la emergencia de lingüística. Si no, no vemos este, este proceso que, se, vamos, que sabemos que se da constantemente. Y que se ha dado durante toda la historia de, de, de seres humanos, pues no se va a poder Nunca vamos a entender cómo emerge la lengua de los varios recursos que, que nos da la, la, este, nuestro DNA. ¿no? Entonces, es, es una pregunta básica de la ciencia de, de seres humanos, porque es como es. Parte de la, es una característica, tal vez la característica más, más característica de todos los, los, los recursos que tenemos con los seres humanos. Y si no entendemos de dónde viene, este, pues, estamos desperdiciando una posibilidad increíble que nos da estas mini sociedades que se dan por todos lados.